ganaba la guerra Pero esta aún sigue Tienes que completar los no sé cuántos niveles Especiales, no sé Start! Start. ¿Qué? Oh no, son los llenos. hielo ¿Qué? ¡Ah! a cualquiera que lo pise resbalar a cualquiera Normal, fuerza de una canica normal, habilidad, resbalar. Así que muévete, hielo. <risa> <risa> <risa> canica, lo pudiste, eres un gran héroe, ahora lo que te falta es los restantes, ¿los podrías hacer por mí? ¡Gracias! Así que tú serás jugador uno, y tú tendrás que completar todo para que estos asquerosos bebés no nos invadan, ¡y chao!